¿Qué? Dale, ¿Cómo venga. que qué? Empieza. ¿Cómo que qué? ¿Cómo Empieza. Que Dale, Tienes ánimo. que meter una cosita, ahora te toca. ¿Qué cosita? ¿Qué cosi No, primero hablamos un poquito, decimos. Hablamos un las poquito, cosas vale. Decimos, decimos la casa, ¿qué quieres decir? Estamos aquí una semana más. Buenas tardes, Villalba. Buenas tardes, Carbona. Buenas tardes, Íñigo Sendino. Efectivamente, esto es lo que hay que hacer, hay que presentar a la gente, hay que hacer un poquito de previo, hay que hacer un tal, un cual. No vamos a ir directamente al tema. Porque sí tenemos tema, tenemos, tenemos cambios, tenemos un buen tema. Pero hay que hacer un poquillo prolegómeno. Un poquillo de Sálvame. Eh, de no, las 5 de la tarde. No, no Sálvame, pero vamos, teniendo en cuenta que tenemos la música ahí al borde de... La al misma, borde de, de la rotura. Al borde de... pues mejor hacer un poquito de tiempo. El drop es bonito, el drop es bonito. El digamos. drop está el dro bien. El drop es muy sensual. Es uh, sensualón el drop. Eh, pues muy bien. ¿Todo bien esta semana? ¿Qué habéis hecho en manga Sí, more? efectivamente, Sálvame. <risa> ¿Qué habéis hecho en Mangamore? O sea, estos os voy a contar. Te diría que lo que has hecho tú, pero no, a, en absoluto. Antes, antes de empezar, yo os voy a contar. Estos dos señores son unos sinvergüenzas. Porque yo fui a Mangamore a trabajar eh, y me los encontré el sábado a las 9 de la mañana. Es eh, eh, culpa mía. Pero vamos. Todo culpa suya. No, es culpa mía. Eh, creogenizados los dos. Villarra, no, ¿qué, eh. ¿Qué te ha pasado esta semana? Cuéntame. Yo, la verdad, no sé cómo me dejé... Mm. No sé cómo acabé ahí, la verdad. Hay cosas que sigo sin, sin entender. Soy muy persuasivo. Y pesado. También. Sí. Y, y un poco tonto, porque ¿a quién se le ocurre ir a las 9 de la mañana a un evento que abre a las 11? A esto es lo único que tenéis que saber de todo lo que ha pasado esta semana. Y dicho esto, vamos con la mandanga. Hoy en Gaming Room... Comentaremos la actualidad, incluyendo la filtración de Twitch y las nuevas regulaciones chinas. Repasaremos obviamente otras noticias y los últimos eventos. Y entrevistaremos a Violeta, desarrolladora de Stories of Mara del estudio Chibig. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed.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 Y como parece que este programa lo presento yo a pedales en vez de su director y tengo que estar tirando de la gente... ¡Vamos con la primera noticia! Y vamos a hablar otra vez de China porque se han puesto muy serios con el tema de la regulación de los videojuegos y los menores. Eh, hasta un punto igual un poquito demasiado. Permíteme pararte. Te paro. Permíteme me, me pararte. Paras, yo lo siento mucho. ¡Borja Arbosa, gracias por esa sub! Ah, ¿que ha salido la alerta? Sí. Ha salido la alerta. Se ha durante tres meses. Yo nunca me entero la alerta. Pues efectivamente es el tercer, el tercer mes seguido que, que se suscribe con Amazon Prime. Muy bien, muy bonito. Gracias, Borja, gracias. Si gracias. es que, siendo de la casa, ya podría entrar al en chat y decir, oye, de nada y esas cosas. Bueno, vamos con la actualidad. Ahora sí, China ha regulado y limitado las transacciones en los videojuegos, especialmente a menores de edad. En la línea de lo que venía haciendo con... Eh, me voy a poner el guión a este lado porque me estoy dando cuenta que, al, como tengo la cámara aquí, al mirar al guión estoy mirando todo el rato de lado. Estáis viendo mi perfil malo. Así que vamos a corregirlo y vamos a poner mi perfil bueno. Dicho esto, eh, siguiendo la línea de lo que ya comentamos en el programa anterior, eh, además de limitar el tiempo de juego de las... Eh, de los menores también va a obligar a las empresas a fortalecer la autorregulación en la monetización y detener las mecánicas de, de los videojuegos que tienen como único objetivo generar beneficios económicos Lo cual esto me suena que había un señor en España que se llamaba Alberto Garzón que quería hacer más o menos esto todo el mundo. ¿Dónde quedó ese hombre? Alberto Garzón sigue siendo ministerio Ministerio no, no es un ministerio, ¿vale? No es un ministerio entero no. Alberto Garzón, nuevo ministerio de defensa De consumo No, sigue siendo ministro de consumo Lo que pasa es que el chaval está un poco Desaparecido Desaparecido Oye, eh, me encanta la nueva izquierda, ¿eh? O sea, eso se lo tengo que decir Ah, sí, a mí también no, la, la, es que ahora hablando de Alberto Garzón me ha venido a la mente, y estoy súper off topic, lo siento, pero me ha venido a la mente Yolanda Díaz, nuestra maravillosa vicepresidenta, eh, que en fin, es que es una maravilla, tía, es que es que yo no sé por qué no la hemos hecho presidenta del universo. Euska no. Digital no se posiciona a favor ni en contra de ninguna ideología política. <risa> Hombre, ¿qué no? <risa> perdona, perdona. Una asociación... Sin ánimo de lucro... Una asociación sin ánimo de lucro no se puede posicionar a favor de nada? No, no. Ahora, de ahora nada. vamos a hacer de Sirius Talk. Una asociación sin ánimo de lucro, por definición, es de izquierdas. ¿De y... dónde te sacas eso? ¡Por Jarbosa, sácame las leyes! No, no. <risa> te, te lo digo por una cuestión muy sencilla. Eh, una asociación sin ánimo de lucro es una estructura horizontal en la que se reparten, bueno, se reparten, se utilizan los beneficios de una actividad económica para el sustento de la propia organización y para la mejora de sus actividades. Eso más de izquierdas no puede ser, colega. O sea, ¿cómo te lo cuento? Entonces, eh, efectivamente... A ver... Yo la gestión no económica la de una asociación... E es una gestión económica. Efectivamente, no tiene que ver... <ríe> gestión no, no, no, no, la quieras. como quieras. Puede ser una junior empresa, puede ser una asociación sin el modelo. No, lucro? ¿Puede perdona, ser la una, de la una gana? junior empresa es si lo haces como como sé que hay gente por ahí que hace cosas chanchullitos eh, chanchullitos es una estafa porque si tú estás haciendo una actividad económica tienes que ser una empresa y si tú estás enmascarando una actividad económica en una asociación estás estafando a Hacienda Pero me bueno. encanta el off topic de este sitio nosotros estábamos hablando de China ¿a que sí? es que, es que hablando de comunistas efectivamente bueno... dice Magna que toca que vaya a él a volvernos liberales no por favor suficiente liberalismo tengo ya con Anabel de Historia, gracias no, no. podrías no contar tu vida en este programa ¿perdona? ¿no? ya coño pero es que tú eres menor, o sea, tío, ten un poco de privacidad. Yo digo lo que me sale de los huevos porque tengo 27 años y sé cuáles son las consecuencias. Aquí de Aquí estamos que yo hago. dos personas que podemos dar fe de ello. Así que Íñigo, por favor, sí. ¿qué ha pasado en China? A ver, el tema ha sido, bueno, que han obligado a las empresas a fortalecer la autorregulación y monetización y, de, y detener las mecánicas de los videojuegos que tienen como objetivo solo ganar pasta. Eh, es que Borja me lleva al off topic Las asociaciones empresariales son muy de izquierda Te dejas llevar hacia el off topic tú Pero es que son asociaciones empresariales Es que hay cada uno solo por su, por su esto En fin también van a enfatizar en las medidas hacia los menores, ¿vale? A quienes las empresas no deberían ofrecer ningún tipo de transacción o servicio de alquiler. Cuando ponemos... De, perdón, he dicho deberían, pero no. Deberán. Deberán es, es que no se puede no hacer? podemos. O sea, quiero decir, en China, si alguien te dice, debes hacer esto, es que o debes o lo haces o nada. Eh... Y ha habido pues varios ejemplos de empresas eh, locales que, eh, que han sido llamados al orden y han dicho, bueno, señores, en fin. No exactamente al orden, sino a la reunión en la que se ha decidido sí, eso. Sí, sí, pero bueno, al final, en China eso es llamarte al orden. Decir, porque bueno, es Tencent amigo... y porque Tencent, eh, PVG Mobile es lo que tiene. O sea, es la que... mayoría de juegos de móvil que son free to play e incluyen micropagos por todas partes, como son Genshin Impact, como son PUBG, como es cualquier o cosa. una cantidad absurda de anuncios. Eh, sí, pero la, los juegos que habitualmente tienen una cantidad absurda de anuncios son juegos tan estúpidamente malos que los puede desarrollar un mono con los pies. Correcto, <risa> o sea, es que hay tantos. Efectivamente, por eso hay tantos. Porque, o sea, son juegos estúpidamente adictivos. De, es, es un juego simple, es un juego arcade. Pero es que son estúpidos. Y los anuncios son aún más estúpidos. Y encima los anuncios te dan ganas de jugarlos. Porque te ponen Solo el 99% de las este personas pueden no, solo parte de mi de las personas pueden pasarse esto o mi madre versus mi padre jugando al Gardenscapes. O sea, por favor, bueno, eso, eso es otra, otra cuestión que abordaremos en algún momento cuando las grandes potencias quieran meterse en esto. Yo voy a decir una cosa que a Magnavox no le va a gustar, pero a mí esta medida en parte me parece bien. Es decir, sí que es cierto que eh, hay que dejar a la gente que se gaste la pasta lo que le salga, pero eh, a los menores no. Entonces hay muchas formas de trampear el sistema y siempre que hay una ley se trampea de millones de maneras y obviamente tú no puedes matar a alguien pero si sí es pudiendo meterte a la UPV a tirar mmm, tiros no por favor eso aquí no pero pero eh, siempre que se pongan medidas yo creo que está eh, bien sobre todo para sacar a los menores de entornos Potencialmente muy peligrosos Para ellos Sí, pero hay medidas y medidas A lo que me refiero es Esta medida yo la veo muy lógica Porque al igual que No es viable un casino para menores Porque los casinos No puede entrar un menor en un casino Pues Cachas. esto es lo mismo bueno, eh. Efectivamente Precisamente por eso Al igual que un menor no puede entrar en un casino Un menor no debería poder gastarse Co Pasta a... Por lo menos a tanto, a tal nivel, yo creo, por lo menos. Eh, o sea, que le dan a sus padres 10 pavos de paga y quieren meterlos a una skin del Fornite, enhorabuena. Pero mmm, no poder robar a la tarjeta de crédito a tu madre y gastarte 1400 pavos. Claro. Entonces, esto sí, ¿cuál es la cosa? La medida anterior que pusieron, yo la veo exagerada. Pero muy exagerado. Sobre todo por los tiempos. Sobre todo más, por los tiempos. Más que por la medida en sí, porque hora y por... media al día a la semana era... No, son tres horas semanales. Tres horas semanales. Pero es que no, no, no, Pero ser, no, es, no es que digas tres horas semanales y a la las como quieras, sino que es viernes, sábado, domingo de 8 a 9. O sea, te lo limitan a esos puntos. Entonces, sí. lo que estás influyendo es en crear un mono para los jóvenes. Sí. Es crear un mono, porque no, eh, me voy de fin de semana con mis padres, vuelvo, eh, me piro el viernes a la tarde Según un salgo de clase y vuelvo el domingo a la noche. No puedo jugar en todo el fin de semana. ¿Qué hago, también, ta también es cierto que esto es mirándolo con tu, con tu sí, marco mental, pero claro. mm, obviamente, eh, o sea quiero decir, yo creo que la aberración más gorda que es, se ha hecho, eh, eh, bueno, más gorda igual, digo mucho. Un ejemplo que me viene a la mente sobre eh, adaptar un sistema para niños, para que los niños también mm, consuman, son las discotecas de tarde. O sea, Hombre, resulta sí. que sí. limitamos el acceso de los menores al alcohol, pero en el mismo entorno en que sus padres en tres horas van a estar bebiendo, les damos acceso a supuestamente no alcohol. ¿Y quién controla que supuestamente no alcohol? Claro, pues... sí, a fin, a fin de cuentas sí, pero a mí esa medida me parece bastante excesiva por otro, por otro motivo además, no solo por eso, sino porque a fin de cuentas, eh, teniendo en cuenta que estamos en 2021, terminando ya 2021, eh... El competitivo en los videojuegos uh -huh. es un sector Y es un trabajo sí. Ser un jugador competitivo sí, sí. No puedes ser un jugador competitivo si le dedicas tres horas semanales a tu cosa Sí, pero es que no el mundo del juego competitivo Como tú has dicho, es muy competitivo Y efectivamente No pero, cualquiera No, no, no, vale. ya, ya sé que no cualquiera vale Pero aún así hay muchos Y la industria competitiva de China es muy alta Es muy, muy alta la, la pero, cantidad de jugadores competitivos pero, que salen de a China y, al, y, en, y en el competitivo no puedes empezar con 18 años No puedes Eh... eh. Es que al final estamos hablando de una franja muy grande también de edad, porque los menores, los menores hasta 18 años, pues, pues eh, eh, quizá habría que estudiarse la norma y decir, bueno, ¿hasta hasta cuándo? pone, Porque si, si es hasta los 14 años... Pues en el tema económico sí que no, porque mira, chico, con 14 años sigues sin tener tus propios recursos, no puedes gastarte una pasta que, que no tienes. En tema competitivo sería viable. En, los en el tema de los, de los horarios, pues quizás sí, porque, eh, en fin, con 14 años ya uno debería tener su conciencia. También es cierto que estamos hablando de un contexto que nosotros no manejamos del todo. Claro. Aún así, la buena pregunta es la que ha tirado un Macnabox en el chat. ¿No pueden los propios padres regular a los niños? No. Sí, no, no porque como has visto no lo hacen. Escúchame, sí pero. El sí pero es que eh, hay muchas veces que, que los padres no, no tienen capacidad de comprender lo que están haciendo sus hijos. Eso se soluciona casi siempre con un poquito más de interés y con un poco de culturizarse por, por parte de, les, de los padres. Entonces, la siguiente pregunta que nos tira es, ¿lo tiene que hacer el Estado? Mm, esto ya entramos en política pura y dura y Yo creo que sí porque, porque si hay una cuestión Que afecta transversalmente A un grupo de personas Independientemente de su situación Y de su estatus en general eh, Quizás es un problema lo suficientemente grande Y estamos hablando de China Y estamos hablando de que hay muchos menores en China Muchos menos que hace años Pero sí, hacien, habiendo muchos menores en China eh, Siendo un grupo tan grande y viendo que el control individual, del control, la educación individual no funciona, quizás sí hay que meterse en ello. La valoración que hace ahora de que si es ético o no, eso ya queda a cuestión de cada uno. Efectivamente, la ética a fin de cuentas no es más que lo que tú crees que es correcto y lo que no la crees que es correcto. La ética, eh, yo le, le oí hace poco a un youtuber que a, a, a, británico que se llama Tom Scott, creo que fue a él, que es que al final todos ponemos la barrera de lo ético justo en la línea de lo que hacemos nosotros. Entonces, si yo hoy me estoy lucrando con venderle caramelos a niños en la puerta del colegio, te voy a vender eh, de todas las formas posibles que eso es ético. Entonces, la ética es muy subjetiva. Es muy, muy subjetiva. A fin de cuentas, eh, Salva, eso es lo que tú conoces. O sea, tú has vivido así, tú no has tenido restricciones. Sigue sin tenerlas porque sigue siendo menor, eh, pero no has tenido restricciones... Y supongo que a ti también, de cuando eras más pequeño al menos, tus padres estaban, te habrán controlado horarios de videojuegos o, uh -huh. o al menos cantidad que jugabas que te dejaban jugar, los días que te dejaban jugar, algo así. Y doy por eso también que te lo habrás intentado saltar, porque es algo común y lo hace todo Cristo. Uh -huh. Entonces, eh, que se tenga que meter el Estado, no. Hombre, depende. También hay que decir que China es la política de China, que no es la que hay aquí, y que China es el enorme industrial. Y eso lo conoces tú. Y lo conozco yo y lo conoce todo Cristo. Entonces, uh -huh. eh... ¿China está muy preocupada por su futuro? Sí, porque es muy bipolar también, hay que decirlo. O sea, ha pasado de... No, no puedes tener más que un hijo porque tenemos sobrepoblación. a por favor, ten más hijos porque nos estamos quedando sin juventud. Y no sí. podemos mantener a los tantos mayores que tenemos. Entonces, al igual que China cambia todo el rato las reglas, pues a lo mejor eso lo cambia porque ve en el sector competitivo de los videojuegos un auge importantísimo y ve que con eso puede sustentar su economía. Pues no tengo ni idea. Pero eso habrá que dejar pasar el tiempo para verlo. Eh, yo, si Villalba no tiene nada más que no, no, que, nada que, que, que aportar, voy a... Parar el debate aquí porque es que en el chat el debate se está yendo a un tema muy interesante y os reconozco que es súper interesante porque los límites del estado es una cuestión que si se debate bien es muy interesante eh, y lo están debatiendo eh, estupendamente porque encima Borja sabe debatir que lo debata, muy bien adelante. pero lo vais a ver aquí. mira os, os digo aquí en la grabación se va a quedar aquí vale nosotros vamos a hablar de otro tema Y ese otro tema pasa porque siga habiendo algo de música y porque te Justo eso te iba a decir, o, que el otro corte ha sido perfecto. Siguiente venga, tema. Vamos eh, Venga, la pronunciación imposible. Probe, voy a decir probe porque acabamos antes. Probe a Game Dev Experience, que es un juego que se ha publicado el 4 de octubre, creado por Boxer School. A lo mejor a alguno le suena, que es una universidad. Eh, está recomendado para mayores de 12 años, disponible para Play 4 y 5. Aquí se viene el tema importante. Es un videojuego para aprender a diseñar videojuegos. ¿Oh? Tal cual. Eh, como un scratch, pero modo videojuego de verdad uh -huh. Lo gracioso, disponible para Playstation VR Con lo cual aumentamos un poco nuestro... Nuestra... No me acuerdo cómo se llama esto Ah, nuestra inter digamos interactividad con, con sí. el entorno del videojuego eh, ¿Cuál es lo gracioso también? Que al igual que está desarrollado por Voxel Al ser Voxel una universidad como tal Y tener su propia página de, de cursos y tal eh, Hay un sistema de cursos en la página suya, en la página web, que se desbloquean mediante diversos métodos, pues minijuegos, eh, progreso en el juego, lo que sea, se desbloquean mm, cursos para aprender precisamente y para poder hacer mejor tus juegos dentro del juego. Es muy estúpido, pero es verdadero y funciona muy bien. Eh, ¿Cuál es la finalidad? No estoy de coña, obtener una certificación en artes digitales. Uh -huh. Tal cual. En plan, poder terminar el juego y decir, no, no he terminado el juego y me han dicho, he terminado el Zelda, mira qué bien, eres Jesucristo. No, termino el juego y digo, mira. Tengo un título. Tengo 14 años y un título. Toma ya. Eh, especificaciones, que esto es algo que me hace mucha gracia. Como tal, el juego está más dirigido a Play 4 que a Play 5. ¿Por qué? Porque en Play 5 se requiere un adaptador para la PlayStation Camera, con lo cual requieres la PlayStation Camera, empezando por ahí, que son 60 pavazos, eh, y los drivers que te tienes que instalar y, y meterlos mediante USB a la Play 5. Y, además, lo gracioso es que en Play 5... Vosotros supongo que habréis escuchado que el... Iba a decir el DualShock. No, no es DualShock. El DualSense de Play 5 que es brutal y la interactividad y todo lo que tiene que es impresionante. Vale, pues no. Se recomienda jugarlo con Play 4. Con el mando de Play 4. Con el DualShock 4. Tal cual. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero se recomienda. entonces, claro, eh, al igual que PlayStation VR, se, se jugará con, con los mandos de PlayStation VR propios que no son ni de Play 5 ni de Play 4. Son genéricos. Eh, ¿Qué es lo gracioso de, de esta...? Uy. ¿Qué es lo, coño, creía que había dado algo. Eh, ¿Qué es lo gracioso de, de este juego? Precisamente eso, que permite, es un paso más allá del Scratch. Y como está planeado únicamente para crear juegos en ese sentido de Play 4, mediante los cursos también, se puede conseguir un certificado jugando. Entonces, estás aprendiendo mientras juegas, que es una de las mayores. Eh, me sale de ronca. Uno de los mayores desafíos. Uno de los mayores retos, desafíos, ¿sí? De, de esta generación, básicamente, para videojuegos. ¿Qué opináis acerca de esto? Me parece un avance po muy positivo en el ámbito de los videojuegos, ya que amplía la, el alcance de, de los mismos y no siempre tiene que ser unos videojuegos una pérdida de tiempo. Siempre se puede usar para aprender cosas. Cosas que... no sé. Como diría cierta persona que yo conozco y tú también, nada es una pérdida de tiempo, todo es una inversión, aunque sea en ocio. Tú conoces conoces esa persona? ¿Sabes de quién estoy hablando? Además, es que los, los videojuegos aparte de que lo de los videojuegos serios no es nuevo en general. Los serious Games. En eh, fin, los eh, games. ¿por eso. algo la fan series se llama Fan Sirius? Sí, eh, porque antes era más Sirius que Fan y ahora es <ríe> al revés. Un poco ¿Cómo? Antes era más Fan que Sirius. No, no, no, no. no. <risa> la primera edición, yo estuve ahí en la primera edición y eran cosas densitas, pues entonces, eh. Entonces me, me porque había hay una industria que habría que abrir, pero abrir a patadas habría que, había, o sea, por ejemplo, a, había que abrir esa industria. El ejemplo que tenemos de, de los Sirius Games, que precisamente se llaman Serious Games por juegos serios que te permiten hacer ciertas cosas y tal. Eh, uno de los que tenemos es el... Buah, ¿Cómo se llamaba esto? El Endeavor RX. ¿Sí? El Endeavor RX, que es un juego estilo Subway Surfers, pues es lo más común que conozco yo dentro de ese género, su, su, su propio género, eh, que básicamente estaba pensado para gente que tenía pues problemas psicológicos o tal, como por ejemplo, eh, iba a decir dislexia, pero no era dislexia. No, eh, era eh, autismo. Autismo, efectivamente, eh, que es básicamente gente a la que pues, a lo mejor le cuesta un poco más los reflejos, eh, identificar colores, sonidos, etc., pues para ese tipo de, de problemas. Estaba diseñado para poder pues ir jugando un poquito todos los días sí, Ahí sí. es donde no hace falta regulación Porque el juego está sí, hecho sí. para jugar así eh, A ver, el Scratch, el que habéis comentado ¿Sí? De, Por sí es un IDE Es un ID, es, un, es una herramienta de desarrollo eh, de, de programación, digamos <coughs> que, que es muy fácil de usar Pero el problema que tiene Comparado con esto Es que no tienes un objetivo Entonces, eh, al final Y que no es un juego es no Es una interfaz No, es, Uf, es, sí, es pero... una interfaz Pero al final lo que funciona muchas veces Y esto hace unos años le puse un palabra muy bonito que es gamificación Es darle al usuario un objetivo Entonces eh, yo creo que como concepto está cojonudo Y esto cuesta pasta, es gratis Cuesta es... pasta Y lo gracioso es que cualquiera podría decir Vale, es un videojuego de una universidad grande Debería costar pasta Porque he visto indies que cuestan 30 pavos 18 pues está muy bien Dieci, o sea, el, 17 y 18 pavos creo que es El, el precio es los suficiente Además en dólares Así que en pavos será 15 16 Lo suficiente como para decir Mira, eh, para probarlo Y para tener unos días de usarlo Es suficientemente barato Digamos Entonces eh, Está guay Yo creo que esto Va, va a estar sabrosón. La verdad que sí Así que habiendo resumido un poco Lo que es Probe Os lo recomendamos sinceramente Oye, Porque además renta mucho Por efect, el precio que tiene Efectivamente Me hace mucha gracia que eh, Salva ha descubierto una palabra nueva Gamificación Te, avan, te avanza una cosa Salva Gamificación gam, Gamificación Es una palabra muy difícil de decir Y solo la usan los puretas Que se acuerdan de cuando la gamificación explotó O sea, yo Tú si eres joven no lo uses Bueno, eres joven así que no lo uses Dicho esto Detallado esto, tenemos que comentar la movida de Twitch La Twi movida. Twitch en movida Como diría Íñigo en y Gaiscar en movida Twitch en movida Bra. Y para esto voy a requerir de tu ayuda Íñigo Y de la ayuda de Mr. Arbosa presente en el chat, por favor a ver. Eh, Por si alguien ha vivido debajo de una piedra durante las últimas dos semanas Y no sabe lo sí. que ha pasado en Twitch Sí. Eh, el pasado día 6 de octubre... Uh -huh. eh, hubo una, hubo una muy filtración bonita. Una muy bonita. una filtración muy bonita... Una filtración muy bonita... En me... la que se filtró parte del código fuente... De... ¿Parte? ¿Parte? parte ¿eh? 6.000 repositorios. Pa ¿Parte? 6.000 repositorios. O sea, quiero decir... Eh, eh, ¿Qué parte? O sea... 125 gigas... Eh, pero no de contenido... 6.000 repositorios. No, no. Pero no de contenido de vídeos, no. No, no. De código. Claro. Para tener 125 gigas de código y tablas de datos... ¿Cuántos datos tienes que filtrar? Que yo quiero, de todo lo que he escrito aquí, yo quiero remarcar una cosa Remarcar, recalcar también, me da igual Remarcar, eh, recalcar, subrayar Una incluso. cosa y es que me hace muchísima gracia, es que cuando lo he leído me he empezado a reír bastante eh, El pavo, que lo ha subido, porque sí. lo ha subido en una plataforma llamada 4chan Ha añadido, un usuario anónimo, ha añadido además un mensaje Me hace muchísima gracia, de verdad Jeff Bezos, cito textualmente, Jeff Bezos pagó 970 millones de dólares por, so, por esto. Nosotros lo ofrecemos gratis en mayúsculas. <risas> gratis en mayúsculas. ¡Qué grande! Y efectivamente Amazon compró por esa cifra eh, Twitch en 2014 con la competencia, teniendo en cuenta detrás quien también quería Twitch, que eran Google y Yahoo. ¿Dónde quedó Yahoo? Vamos a poner un poco de, de contexto al asunto. Efectivamente, el 6 de octubre se filtran 125 gigas de datos que eh, incluyen el código fuente incluyen proyectos que estaban a medias porque eh, estos, estos datos parece que vienen de desarrollos que están un poco en, en proceso, incluyendo vapor, el que acabas de mencionar, que es, eh, imaginaoslo, ¿qué puede ser algo que se llame vapor? Pues, de Amazon. Pues una copia de Steam, efectivamente. Porque Steam técnicamente es VAO y son sinónimos Steam Steam, Steam vapor. es vapor. Steam, Steam como eh, tal se, se supone que es VAO, literalmente es VAO. Bueno. Anyway. Pero va va por son sinónimos, así que... Anyway, ¿por qué esto y por qué ahora? Pues parece ser que es en respuesta al movimiento eh, a Day of... Es, no, en respuesta no, es acorde al movimiento a Day of Twitch y en respuesta a la proliferación de mensajes de odio... En la plataforma. Es Nunca decir, os metáis con gente que sabe de internet por qué pasan correcto, estas cosas. Correcto. Correctísimo. Twitch, no, vale, vamos a haceros caso, vamos a arreglar las cosas. No arreglan nada, como todo el mundo. Gente, así, 125 gigas fuera. Y además se llama parte 1, lo cual significa que puede haber más partes. No sabemos hay más partes. Y lo que ha traído más cola es eh, que se han filtrado los datos de... Eh, las ganancias en eh, los últimos dos años, creo que era de septiembre de 2019 a octubre de dos 2021 años. más o menos, eh, de... de. Gente importante. No, prácticamente de todos los usuarios, porque tenías desde gente que ingresaba en ese periodo mil poquitos dólares hasta gente que ingresaba cinco millones. Incluidos de los de Magnavox, que tal y como él nos ha dicho en el chat, cero dólares. No, Magnavox no estaba porque le busqué la lista. <risa> Había había una web que puso esa lista y un buscador para, para buscar y me puse a probar unos cuantos y dije, a ver, ¿quién está? Euska a lo mejor es porque no hemos facturado. Euska Digital no estaba. Porque y... si, has, si has facturado, a lo mejor te sale. Si no, no, no. Tengo un colega. Eh, bueno, no sé si llamarle colega. Un conocido. Bueno, bueno, ¿dónde te has metido, Íñigo Borja? Vete sacando tus labores de abogado. No, no, sí, sí, sí, sí. Eh, porque, la, eh, no, a ver, eh, una persona con la que coincide en el, en el grado superior de sonido se, se puso hace poco a hacer Twitch y él dice que gana pasta. ¿Por qué lo dice? Porque dice, en plan, de esto me lo ha ganado por, con la pasta que he conseguido del Twitch. Eh, le busqué y no estaba Entonces ¡Oh! Yo no sé, yo ta, no ta, ta, ta Al descubierto eh, Este clip se lo voy a enviar a otro amigo Que ese sí le llamo amigo De sonido al que le va a hacer mucha gracia Este en fin. Bueno, las cifras que hemos conseguido Los datos de streamer de los últimos la, dos años La mandanguita buena, vamos a ir Auronplay ha facturado Y esto ya es sabido, en plan, la gente se ha quedado de lado Sabíamos que Auronplay tenía más viewers que Ibai Por lo general, no sabemos cuántos más Auronplay ha facturado 3 millones en los últimos dos años Algo ¿Sí? más, una gotita más Pero no relevante, teniendo en cuenta que son 3 millones También te digo una cosa Perdóname que te interrumpa en este momento eh, Que la mitad de eso se va fuera Este, este... Ah, lo diré, este periodo es un poco el periodo del sorpaso, es decir, Auronplay venía muy fuerte de, de, YouTube. de, de, de YouTube y de estar ahí en la pomada eh, Y digamos que Ibai ha pasado a todo el mundo en estos últimos dos años Sí, entonces claro. Probablemente si cogemos las cifras de este mes, Auronplay gane un poquito menos que Ibai no sabría qué decirte la verdad, AuronPlay siempre ha sido el grande de Twitch, AuronPlay ahora mismo creo que es el número uno. AuronPlay siempre ha sido el grande de Twitch. O sea, da igual que Ibai sí ha crecido mucho y Ibai ahora mismo está en unas cifras bastante estables. Pero aún así, AuronPlay siempre ha sido el grande de Twitch. De todas maneras, AuronPlay algo más de 3 millones, creo que son 3 millones 3 mil eh, Esto en dólares, claro. Eh, Ibai 2,31 millones. Y Rubius ya muchísimo más abajo. Lo que es que es muchísimo más abajo. O sea, el top 1 y 2 hispanohablantes son AuronPlay y Ibai. Y Rubius que está como el top 55 con 1,76. O sea, imagínate los mm. 55 restantes ahí en medio, ¿cuántos sí. han ganado? Y aparte, estos son, digamos, hispanohablantes que conocemos, etc. Sí. Los grandes, de verdad. Critical Role más de 9,6 millones en dos uh -huh. años Y XQC OW, Al cual vamos a cortar a XQC Porque así es como se llama el streamer O así se hace llamar 8,4 millones Top 2 Top 3 Summit 1G con 5,8 millones La diferencia sí. es bastante vasta del segundo tercero Sí, sí eh, Es una... Como están diciendo en el chat Es una pasta bien gorda Y efectivamente eh, Yo creo que habrá inspecciones y... Hacienda se va a comer bastante de eso Sí, o sea, al final... La al final, no, no es que se vaya a comer, porque probablemente ya esté todo facturado, pero sí que va a haber alguien que va a decir, oye, ¿y estas cifras de dónde vienen? ¿Y Twitch o Amazon o lo que sea, me puedes justificar cómo calculas esto? Y a partir de ahí alguien dirá, ¿qué, qué? Estos que han declarado. Entonces, realmente, por cierto, el sistema de cobro de Twitch es una puta mierda terrible, porque yo creo que mmm, roza un poco la ilegalidad eh, fiscal en el sentido de que tú tienes que eh, registrarte eh, y rellenar unos formularios en base a la legislación estadounidense. Y no sé... Si se gestiona a través de allí. Sí, sí, pero vamos a ver. Al final tú estás recibiendo un dinero... Eh, por algo que le, estás, que le estás haciendo a una empresa Lo que no sé es si esto... Que esto es una pregunta que yo tenía con Borja hace tiempo Si esto se considera actividad económica o no Como la considera Amazon Como la considera Hacienda Y esta transacción Hacia dónde, digamos, siguiendo las normas Hacia dónde debería ir Porque que yo tenga relación fiscal desde aquí Siendo autónomo Con una empresa de Estados Unidos Es posible, si ¿Sí es posible es tramposo, da, da pie a sospechar, por lo menos da pie a sospechar. Entonces, esta es la, la movida y es muy complicado realmente saber de todo esto qué es lo que ha llegado a España y qué es lo que realmente han cobrado, porque tenemos las cifras, los números gordos, pero realmente no sabemos eh, qué, cuál es, eh, digamos, el cálculo que hay por detrás. Y habiendo comentado esto, yo quiero cerrar un poco esta sección, que ahora tenemos otra noticia de Twitch, pero eh, quiero cerrar un poco esta sección con el mensaje que han lanzado, porque precisamente hemos dicho que era... Eh, una iniciativa técnicamente, bueno, no sé si esto llamarlo iniciativa, eh, en apoyo a la iniciativa de A Day of Twitch, que era básicamente para eh, ir en contra de las raids de odio dentro de la, de la plataforma. Sí. El mensaje, y cito textualmente de nuevo, que ha dado eh, la persona en cuestión que ha colgado el mensaje, ha sido, su comunidad es un asqueroso pozo negro tóxico, y para fomentar una mayor disrupción y competencia en el espacio de la transmisión de vídeos en línea, Cosas en medio, hemos lanzado el código fuente de casi 6.000 repositorios. Es cierto que esto está siendo muy monopolístico. Es decir, eh, los, los mmm, siguientes grandes actores... Eh, ¿Cómo se llamaba la plataforma de Microsoft a la que se fue aquel, aquel Ninja. youtuber? Ninja. A Ninja, sí, pero la cosa está en que esa plataforma Ninja. quebró... ¿Cómo se llamaba eso? Sí, sí, que le pagó a Ninja para que fuera. Sí, pero básicamente, sí, bueno, un, mientras, mientras buscamos el nombre, eh, esa plataforma era insostenible. Era insostenible, que, Mixer, ah, eh, era insostenible por el hecho de que... Mix, mm, efectivamente. Era insostenible por el hecho de que literalmente tenías... Sacaron, sacaron la chequera para, para contratar a un gran... Pero a un gran no explorer. solo por eso, sino por, eh, para contratar a cualquiera que viniese, porque mil eh, viewers de media ahí eran como 6 millones anuales. Claro, o sea, eso, eso, eso no era sostenible, pero sí que es cierto que si quieres atraer a los grandes, tienes que darles mucha pasta. Fácil, Entonces, ¿eh? Eh, lo que está pasando ahora en la industria audiovisual online, eh, digamos, eh, minori minorista, amateur, perdón, mejor dicho, sí. es que los, los segundos y terceros actores están absolutamente desaparecidos. Tú vas a subir ahora mismo un vídeo a cualquier sitio... Y lo primero que te planteas es YouTube, lo segundo es YouTube y lo tercero es YouTube Y si es imposible por alguna movida de copyright en la que mmm, no te dejan ver el vídeo en ningún país Es cuando te vas a Vimeo, a Dailymotion o a alguno de estos Espera, que eso existe Bueno, <risa> efectivamente Entonces, eh, ese es uno de los grandes problemas Y es un problema al que al final todos aportamos porque, hola qué tal... Mirándonos dónde estamos. Y eh. cada plataforma está sacando, además. O sea, cada plataforma, no, perdón. Cada empresa está sacando mil plataformas para sus propias cosas. O sea, tú ahora mismo. Eh, tú antes decías, yo qué sé. Antes estaba un poco más dividido en ese sentido. Tú antes podías decir, imagínate. Eh, no, quiero una plataforma de streaming Mixer, que era de. ¿Me lo has dicho? Microsoft De Microsoft, vale eh, Luego querías una plataforma de subir vídeos que era YouTube Querías una plataforma de música Spotify Y tal Ahora cada empresa está sacando mil plataformas Para hacer competencia a todo Entonces tienes claro. YouTube Music Tienes eh, Amazon Music Luego tienes sí, Spotify pero, que era lo anterior pero, pero muchas, muchas de esas cosas están un poco eh, Porque tienen que estar Es decir, eh, hay un, una masa de gente mmm, di, Eh... eh grande digamos en Amazon Music, no lo que, Bastante. Pasa es que no, no. en Amazon Music hay muchos menos usuarios pero muchos menos con mucha diferencia pero que, así siga habiendo muchos que, que en Spotify eh, ¿por qué Amazon eh, mantiene esa plataforma prácticamente medio boribunda? porque es la forma de que las discográficas le vendan los los los CDs físicamente en Amazon porque Ahora hacen contratos más globales en los que también entra la distribución física y online. Aún así lo tienes fácil. O sea, empieza a mirar Netflix, HBO, Rakutenwaki, sí, Amazon sí, Prime. Sí, sí, sí. Para... pero es, no, eso es... no puede haber monopolio, al final. No, es, es además... No puede haber monopolio, pero siempre son las mismas cuatro empresas grandes que están sacando mil tipos de... O sea, mil, son los que tienen mil servicios personal. diferentes. Sí, o sea... Te acabas de contradecir, me has dicho, no puedo haber monopolio son los que tienen el poder. Ya, pero son cuatro o cinco. Sí. No La solo cosa, uno. Vale, no es, no es uno, pero es como si me dices tú, eh, No, eh, tampoco hay monopolio en el tema de supermercados. Y yo tengo que me diga supermercados y a lo mejor, yo Herosky, qué sé, al campo no lo por, mencionas. Pero, ¿Al, campo Fuera de... sí. al campo seroski. ¿Al campo seroski? Sí. sí. No, pues mejor. Pero, me lo pones. No, pero en el tema del, del vídeo profesional, por eso yo decía el vídeo amateur. Porque es otra historia. En el vídeo profesional el tema que tienes es que hay 4 o 5 majors que tienen muchos derechos de muchas cosas pasadas y presentes. Entonces ahí hay un poquito más de fragmentación a base de que mmm, las compañías se reparten el pastel desde hace muchísimos años. Pero en el tema audiovisual eh, estos proyectos que decía Gaiska mmm, realmente no sirven para nada. YouTube sabe que YouTube Music no sirve para absolutamente nada. Y por eso se cargó, claro, por eso eh, Google se cargó eh, Google Play Music, porque no querían duplicar algo que no les daba beneficios. ¿De dónde saca la música YouTube Music de los videoclips? Que ya están ahí y que es la plataforma en la que subes los videoclips. Entonces, hay mucho proyecto secundario que no tiene ninguna justificación económica, salvo el estar ahí porque hay que estar ahí. Pero... No necesariamente estar ahí, pero sí que es verdad que antes había un poco más de diversidad, vale, a lo mejor no tenías tantas opciones donde elegir, pero aún así había un poco más de diversidad, al fin de cuentas lo que buscan estas empresas, yo creo al menos, es que comprando una sola cosa ya tengas todos los servicios disponibles y que por lo tanto, la mayoría claro. de tu pasta la inviertas ahí, entonces sí. con Amazon Prime Eso te sí. viene Prime Video, Prime Music, subida y media, o sea... Te sí, lo sí. dan todo en pack oh. para que no tengas que eh, irte a Spotify, para que no tengas que irte a tal, y por lo tanto, casi toda la pasta que tengas la inviertas ahí, en sus servicios, claro, que claro. están quieren, todos Quieren pillar cacho, quieren pillar cacho. Hombre. No, no es que quieran pillar cacho, es que quieren pillar todo el cacho posible. Claro. Por supuesto. O sea, hombre. porque si no, si quisiesen pillar cacho, vale, sí, pues tú eh, verías las series en Netflix, comprarías cosas con Amazon Prime, usarías YouTube para ver vídeos y Spotify para escuchar música. Pero, es la pero en lugar de eso, que coges es... Twitch para vídeos, que es de Amazon... Eh, Amazon Prime para cosas, Kindle para leer libros, Amazon Prime Music, Amazon Prime Video y todo lo inviertes en Amazon. Eh, Gaiska, pero es que efectivamente eso es la, la intención de Amazon, es que... pero, esa, pero mm. esa no es la realidad. Es decir, el usuario medio hace lo que tú has dicho al principio. Para la música tiene Spotify y para ver series tiene Netflix. Y por mucho que tengas en Amazon Prime, pues mira, ves cuatro cosas porque son las cuatro cosas que... Que, ...que están ahí, entonces... Porque aún así, dentro de lo que cabe, sigue habiendo monopolio. O sea, no, Netflix que, sigue teniendo la mayor cantidad de series y las más interesantes, tal... O sea, Amazon Prime, en, y, en tema audiovisual, tampoco tiene y, mucho y, y que a mí, 10 años de estar... Eh, eh, voy a ser un poco pureta, pero 10 años de estar aquí contando lo que pasa en el, en el mundo tecnológico... ...me ha enseñado una cosa, que es que uno gana, el segundo sobrevive, el tercero renquea y el cuarto muere. O sea, no hay más... No hay más Monopolios en, en, en la industria digital en general En todo lo que sea tecnológico Siempre que hay un mercado donde hay cuatro puf, Igual los cuatro se pueden mantener Pero un mercado de cinco Imposible Y un mercado como Os pongo un, un ejemplo la, Las operadoras móviles virtuales Que hace 10 años empezaron a salir como setas Y, y, se y, y siguen saliendo Y llegó a haber hasta 60 en España Y siguen saliendo Ahora no siguen saliendo, no siguen saliendo por una cuestión muy sencilla, porque no son eh, sostenibles económicamente. Tú no puedes tener un operador con mm, 200 clientes, porque por mucho que esos 200 clientes te gasten 100 euros al mes... El chiringuito se te va a la mierda en cuatro días. Pero siguen saliendo. No tan, no tan frecuentes, pero siguen saliendo. No, y no, Wook. No. No, esos son nuevos. Sí, pero Lowe es una marca nuevos. de Vodafone. Wook es una marca de más. Son Movil, sus marcas, pero siguen saliendo. Pero eso no son empresas independientes. Yo te hablo de empresas independientes. Entonces, los mercados digitales muchas veces no aceptan más de cuatro, cinco o seis actores. En las operadoras ahora mismo tienes Movistar Vodafone, Orange y Más Móvil. Que, que se ha comido a Euskaltel. Ah. Y ya está, y para de contar, y todo el resto van a terminar muriendo porque el mercado está saturadísimo. Pues eh, los mercados digitales son cosas, pues eso, de 4 o de 5. Pues en o sea, fin. Es que ya está, ya lo hemos comentado o sea, lo, gracioso. Eh, lo gracioso es que teníamos otra noticia para comentar Y nos hemos ido completamente, pero está muy bien esto Porque Dale. así podemos hilar ya de paso que va Relacionado con lo anterior, es Twitch y ahora toca más Twitch ¿Cuál es la cosa? Por si a la gente No le parecía suficiente esto y han dicho ja, vamos a fastidiar a Twitch y vamos a revelar esto Ha dicho Twitch, así ¿Ah, Pues me voy a reír en vuestra cara Y Twitch va a probar un sistema pay to win Ya no son solo los videojuegos, pay to win Ahora Twitch es pay to win. Eh, ver, pay ¿Cuál pay es to este? Win. Explico, explico, explico la, antes, eh. antes de hablar, explico eh, ¿Qué es este sistema? Eh, básicamente, mediante el sistema B2Win, la plataforma promocionará los streams de los streamers mediante transacciones Explicación, por cada dólar, 0,99 eh, dólares, invertidos, invertidos entre muchísimas comillas, Twitch recomendará el stream a mil personas Recomendar el stream a mil personas es una mierda Te, te digo una cuestión, esto no es nuevo, obviamente Esto, claro que no. esto es poner un anuncio, ¿eh? O sea, esto es poner un anuncio en los anuncios por palabras Sí, pero no, sí, pero no, esto, se parece, más, esto se parece más al sistema de promoción de eBooks. Que me informé al respecto. No, EBooks eh, e que... tiene un sistema de promoción mediante el cual tú pagas y se te pone en la página principal y tal. Y eso lo he descubierto a raíz de eh, los premios al postgaming, que de hecho ya se cerraron y ya se están haciendo votaciones y tal. Eh, que uno de los premios en cierta categoría, no me acuerdo cuál es, lo que es, es el sistema de promoción, tiene un nombre, no me acuerdo cuál, de eBooks, que básicamente te pone en la página principal, te hace anuncios, te hace cosas. ¿Cómo? Obviamente, pagando. Te lo dan gratis. ¿Por qué? Porque pero, es un premio. Pero esto pero esto es, es, es los anuncios por palabras de toda la vida. O, os pongo un símil un poquito más moderno. Son los anuncios de Google. Es decir, tú buscas una palabra clave, te salen unas sugerencias que son pagadas y luego te salen las sugerencias normales. Pues esto va a ser lo mismo. Un señor y, y esas sugerencias pagadas... Son poner pasta sí pero cuál un, es la... Un señor va a poner pasta y de repente Mágicamente a mil personas En su aplicación les va a salir una alerta Que va a decir, pa, eso, es eso es un anuncio Hay un ligero problema con esto Anuncios es que de Google lleva toda la vida gracias, lo, de los anuncios, lo de los anuncios puede estar Más o menos regulado en ese sentido Y tú decides si usarlo o no Por posicionamiento o por tal Pero en Twitch posicionar no es viable O sea en Google por palabras clave, más o menos difícil Como sea, pero puedes posicionar de manera orgánica, de manera mm, natural. Eh, pero en Twitch no. No hay manera, no hay palabras clave, No existe ese posicionamiento. El único mm. posicionamiento existente va a ser este. ¿Cuál es el problema? Lo que vas a hacer va a ser dividir aún más. Porque tú, como streamer pequeño, la cosa es que es lo que decidas pagar tú y lo que decían pagar tus viewers. Mm. Lo que paguen tus viewers para promocionar tu directo, a ti no te llega nada. ¿Qué significa eso? Que es más pasta para Twitch, más pasta para Amazon. Aparte de eso, okay. aparte de eso, ¿cuál eh, ¿Cuál es el problema? que los streamers grandes se pueden permitir más promoción. O sea que si de por claro. sí salen promocionados en la mayoría de dispositivos, porque tienen muchos viewers, van a salir todavía en más. Entonces, ¿qué haces? Dividir aún más la franja entre streamers pequeños y streamers grandes, cuando la idea de Twitch, con esto, según Twitch, que me río yo, pero bueno es que los streamers pequeños puedan tener más visibilidad, que es mentira. No. Es absolutamente mentira. Caruna, y, el, y en la comparación que te voy a poner, dime. Llevamos viviendo en una sociedad capitalista desde el principio. Te iba a hablar de esto precisamente porque sé que tú también lo estás dando ahora, aprovechando ahí el símil. Vamos a... No me vengas. A ver, sí ¿no? sí por, sí por favor, os pido, os pido, a ver, ya que yo soy el único adulto de esta sala, os pido, por favor... Que lo académico de primero de bachiller o, o de segundo... En historia estamos... Lo, lo, dej, lo dejéis a un lado porque os puedo prometer... Me pasé dos años en ese curso, os puedo prometer... Que la mierda que estáis dando con la realidad tiene bastante poquito... Lo, sabemos, lo desamortizaciones sabemos. Desamortizaciones no de Mendizábal, no podéis buscarlo. Sí, ¿podéis buscarlo? ¿me sí porque es, es la mejor Sí, mejor porque es, es la mejor comparación que existe. Es, es literalmente ver. lo mismo. Es literalmente lo mismo. O sea, básicamente la idea era, no, los pobres van a dejar de ser tan pobres. Vamos sí, a crear una que, clase media. Mentira. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Ya está. Y esto es lo mismo. A porque se porque se los streamers con mucha pasta van a poder promocionarlo mucho más y aún así tener más pasta... Y los streamers con poca pasta se van a permitir que de mil van a clicar en tu streaming dos. Porque esto es Twitch. Sí, a ver, eso es, eso es, eso es la la, la, vida. Coño, la polarización de toda la vida. Obviamente, si tú mm, eh, le proporcionas a alguien una herramienta, dependiendo de su... Eh, es, es que me voy a ir a, a lo primero que hemos comentado. Pero si tú le proporcionas a alguien una herramienta dependiendo, eh, que tiene que pagar el mismo, dependes de sus ingresos para que esa herramienta funcione. Entonces, una de las cosas que has dicho sí que tiene mucha razón. Que lo venda como lo venda esto Twitch es una puta mierda para todos. Y lo ha dicho... ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Sabes quién ha dicho también que es una mierda? El de más... El de XQC, más el segun, la segunda persona que ha ganado más pasta en los últimos dos años. Y es que, te lo cito textualmente, ha dicho él, es como utilizar bots. Twitch diría que no, por supuesto, pero claro que lo es. Hay demasiados problemas con estos cambios y no sé ni por dónde empezar. Que la popularidad crezca de esta manera y todo por dinero es algo que no va a sentar ni bien... Ni bien, ni a los joder, creadores. no va a sentar bien Ni a los creadores, ni a Twitch Creo que esto perjudica más de lo que beneficia sí. Y lo ha dicho el propio MagnaVox en el chat eh, Siento que Twitch está empezando a decaer, y bastante El problema es que decaer eh, Como concepto tiene que llevar Un sucesor Y hay un sucesor de Twitch La gente se está yendo Facebook Gaming ¡Ja, <risa> Por favor, no cuentes chistes malos, no vaya a ser que te tenga que mutear. <risa> es que la gente no se está yendo a otro sitio a hacer sus streams. O sea, y, y para muestra un botón, aquí seguimos, coño. Y eso que yo me he resistido años a hacer esto, y aquí seguimos. He hecho bien mi trabajo. Entonces, eh, ¿decaer? Mm, ¿Se puede decaer mm, conceptualmente, ética o moralmente? Sí. Magnavox y... dice trobo? Pero, pero... Que no lo conoce nadie No, Trobo existe Tro Trovo tiene un problema Y es que la gente no va a Trobo Por no voy a conseguir viewers No me gusta más la interfaz No sé qué Porque es exactamente la misma mierda eh, ¿Cuál es el problema de Trobo? Que Trobo ofrece Lo que ofrecía Mixer en su día ¿Cuál? Creo que es todo falso Pero ofrece lo que ofrecía Mixer en su día es que el, es, ¿Cuál es el problema de Trobo? Que un señor normal como yo no, no, tiene, lo no tiene ni puta idea de lo que es Y a mí me suena A un verbo catalán Tampoco sabiendo no que era Twitch Hace seis años Sí, pero claro. ha ido No he oído Trovo en mi vida Mixer lo he oído hace poco no, ya no señor Este hombre vive debajo de una piedra para muchas cosas. Eh, no. eh, vale, Trobo entiendo que no lo conozcas. Yo tampoco lo conocía hasta que de repente me dijeron... No, eh, un amigo tuyo se ha ido a streamear a Trobo. Y en plan... ¿Por ¿What? qué? Por pasta, pura y dura. La gente va a Trobo por pasta. No hay otro razonamiento para streamear a Trobo. Porque la gente no va a ir a Trobo. Pues vamos a verte. lentos. Vamos lentos. No va a ir a Trobo a verte. Porque no va a ir. Porque es estúpido. Además, es, de hecho es que es una beta. Está en beta todavía. Entonces, ¿cuál es la cosa? Está haciendo lo que Mixer, te doy pasta por streamear, ¿cuál es la cosa? Está yendo, la gente está yendo mucho más del tirón allí y está saliendo mucho más del tirón de allí Porque ve que va, no consigue una mierda porque aquí, ahora mismo, te lo voy a decir tal cual, cifras actuales 5 viewers, ahora mismo, y de media a lo mejor tenemos los streamings, 5 o 7, algo sí, así, estables ahí. Vale, allí tendrías 0, sí. porque la gente no conoce Trobo El día en el que conozcan, pues a lo mejor dices, claro. sí, nos vamos a Trovo y tienes 5 viewers de media, oh, pero ahora no os pongo, os pongo un ejemplo muy sencillo. cuando empezó a decaer Snapchat? Porque ah, igual a alguien Hostia. le suena Snapchat. ¿Cuándo, <risa> Dos años, tres. cuando empezó a decaer Snapchat? Cuando pues, Instagram implementó exactamente las stories. cuando Instagram estuvo La copió. Eh, metiendo las mismas características. Entonces, eh, para que haya un, un decaimiento muy claro, yo creo que tiene que haber un sucesor. Y yo os, os, os puedo jurar que no lo hay. Eh, salvo que abras un mercado nuevo, que es lo que hizo Instagram. Porque apostó súper fuerte por la imagen y le ha salido muy bien como sí. empresa. Pero... Y Twitch más o menos lo mismo, porque los directos de YouTube cuando empezó Twitch era aquello, un chiste malo. Es que los directos de YouTube tenían muchos más errores de los que tuvo Twitch en su salida. Claro, entonces eh, el primero que abre un mercado tiene la suerte de que el siguiente que le va a suceder tiene que superarle. Entonces vamos aunque digáis que Twitch está decayendo vamos a tener Twitch no no no sí todavía nos queda mucho tiempo de Twitch pero aún así eh, es igual que China básicamente si la cagan una y otra vez al final la gente dejará de confiar antes o después lo mismo O buscarán otro pasó otro método con lo mismo pasó con Overwatch lo mismo pasó con los los streams de YouTube tú te acuerdas de la época no perdón con los streams de Mixer tú te acuerdas de la época dorada de Mixer eh, yo, que yo no sabía vale, que pues era en, Mixer en la época dorada de, de Mixer en la época dorada de Mixer cuando The Gref jugaba Clash Royale Hazte la idea de cuántos años hace de eso. Es hace eh, cinco. La gente subía vídeos de 30 segundos a YouTube diciendo nos vamos a Mixer a hacer un streaming ahora a las 10 de la noche. La gente subía eso. Ahora lo que haces en stories de Instagram, la gente lo hacía directamente en vídeos de YouTube de 30 segundos. No existían los shorts. Hmm. Hazte la idea. Y la gente subía vídeos de 30 segundos que ni posicionaban ni nada para hace decir nos vamos años. a Mixer. ¿Por qué? Porque la gente en YouTube tenía un millón y medio de subs y en Mixer tenía dos. No dos, Siendo de Gref. No dos millones, dos personas. Dos o personas. Sea, este de aquí y yo. Efectivamente. Y Entonces, tenían que hacer eso para decir, uy, sí, mira, a lo mejor, a lo mejor llego a los 250 y era brutal. Bueno, cuando aquí mis ojos vean el decaimiento de verdad de, de Twitch, que yo soy el, el tío más uraño y más escéptico del universo. Os empezaré a informar de que se va a la mierda. Cuando Twitch decaiga, le rapamos el pelo de Ñigo <risa> <risa> si sigo teniendo pelo, para esa época Venga, no, no, no, no, no, no Escrito, escrito, calguese sí. a que clip sí, Ha quedado, sí. ha quedado roto Hala, ya veremos Pasamos con lo que llevamos tanto tiempo esperando PlayStation Talents los eh, los indies, básicamente, que eh, llevan ayuda de PlayStation Tenemos los 20 semifinalistas ya anunciados Y vamos a comentar muy por encima el nombre el, eh, Los autores, básicamente, el estudio Y de qué se trata Es decir, el, el, el videojuego, qué tipo de videojuego es ¿Por qué? Porque ya tendremos oportunidad de entrevistarlos De hablar con ellos en la fan Series, Y de muchas cosas, así que no quiero darles más eh, espacio de momento Para poder luego dejar eh, espacio a sorpresas Entonces, tenemos 20 títulos Básicamente, resumiendo, tenemos varias aventuras, acción, etc. Empezamos con Forest Revenge de tea Studio, es un videojuego de aventura, no nos dan mucha más información al respecto. Simplemente una historia eh, muy simple. Hyper Stacks de Squirrel Bites, acción y puzles VR, Shadow of Babel de Pemperor Games, que es un roguelite. Eh, este juego no se llamaba así, este juego se llamaba Library of Babel y yo he visto este juego hace un año. Eh, siguiente, The Ultimate Coach de Tuk Gamesport SL. Como podéis obviamente interpretar, es un juego de deportes. Lo gracioso, se llama The Ultimate Coach. ¿Cuáles son las siglas para eso? TUC. Tuk, tuk. tuk. ¿Cómo se llama la empresa? Tuk. Tuk, tuk Gamesport SL, efectivamente. Siguiente, Warrior Spirit de Mycase. Mm, siempre digo Monkeys, pero no. Eh, que eso es un Pokémon, eh, que es una aventura 3D. Luego tenemos Spatium Inernos de Space Onion Games, un plataforma si puzzles en 2.5D. Sorprendentemente tenemos dos juegos, perdón, tres en esta, en estos PlayStation Tales, en esta octava eh, iniciativa de PlayStation Tales que son 2.5D. Luego está The Occultist de Pentakill, uno de los mejores, en mi opinión, de los que se han presentado, que es terror psicológico narrativo en primera persona. Siempre hay uno en PlayStation Tales, siempre hay un juego de terror mínimo. Habitualmente solo suele ser uno, pero siempre hay uno mínimo. Y yo creo que esta vez lo han petado. Siempre digo esto cada vez que hay Playstation Tales, pero de verdad, es que me gustan mucho. Luego no los juego porque me da miedo, pero de verdad, me encantan. En plan, me encanta verlos. Luego está Steelbound de Easter Studios. Aventura cooperativa 3D con cámara isométrica para dos jugadores online y local. O sea, un It Takes Two, pero mmm, más simplecito. Eh, Dark Life Excalibur de 0 Studios, me recuerdo a 01 1. Eh, acción y aventuras de RPG medieval. Que es, la cara de ya lo dice todo. Eh, y luego hay una cosa muy graciosita, que es, eh, al igual que hemos dicho antes que teníamos The Ultimate Quads de Tuk, pues está Deathbeard de Deathbeard. No estoy de coña. Aventura y Sigilo. Como tal es aventura y acción, pero como prima más el sigilo que la acción, pues prefiero decirlo. Eh, Neon Blood de Chaotic Brain Studios, un JRPG en 2.5D de nuevo. Y el siguiente juego me gusta mucho porque, como tal como se lee, Too Smart to Die. ¿Cómo interpretarías eso? Demasiado listo para morir. Chu, smart, to die. Pues no, se escribe 2-smart, pero sin la A. Vocales. En, sin la A, efectivamente, sí, que solo tiene una. En mayúsculas, chu, otra vez un 2 y die, die, en mayúsculas también. O sea, aparece un código. Como el hijo de. de el el Musk. Elon eh, De Complex. Es un plataformas y puzzles en 2,5D lateral. Con scroll lateral es el primero que vemos en mucho tiempo. Eh, luego está Melodía de Warehouse Games, algo muy importante, porque es uno de los pocos que hemos tenido en varias iniciativas, que es un juego de ritmo, estrategia y narrativa. Eh, Hell of an Office, eh, de 43 Studios, 43 estudios, Plataformas vertical en primera persona. No entiendo cómo van a hacer un plataformas en primera persona, pero estaría gracioso verlo. Eh, luego está Azra de Team Panda, un Metroidvania, uno de los poquitos que vemos. Y por último, Little Greatness. Eh, perdón, por último no. Eh, Little Greatness de Munchies Studio, que es una acción de plataformas. Esto y el siguiente me ha dado un poco de, de pena Porque el título es muy llamativo Los títulos largos habitualmente en videojuegos no funcionan Porque a la hora de acortar tienes que llamarlo de alguna manera Y al igual que al WRC 9, por ejemplo, le llamas WRC A secas eh, Aquí no puedes Porque el juego se llama The Deepest, Greatest and Craziest Love Story Ever ¿Craziest de... Love Story? ¿Eh? ¿Craziest Love Story? Aún así eso es demasiado largo The de Digital Monster Collective ¿Qué es lo gracioso? Es un plataforma D con animación clásica. Pero la trama no es ni de lejos lo que esperáis. No os voy a decir más. Podéis buscarlo. Eh, tenemos Running Hood Sisters, que no Robin Hood. Running Hood Sisters. El título parece bastante un poco de clickbait. Eh, de Frozen Ham Studios. Es un RPG táctico con elementos de roguelite. Otra vez. Eh, Whispers de Metal Ramen Studio. Un Walking Simulator. No estoy de coña. Se llama Walking Simulator. o la Death Stranding. De terror en primera persona. Terror, sí. Y por último... Eh, uno de los que menos información se nos da y de los que más llamativos han sido, por des eh, o sea, después de. de. coño, ¿cómo se llamaba este? De The Occultist, que se llama The Silent Swan, de Estudio Circenses, un juego de aventura. Y dicho esto, pasamos ya a la sección que a nadie le interesa, pero merece comentar. Primera noticia rápida, Steam's Next Fest. Es un evento organizado por Valve que ha ocurrido del 1 al 7 de octubre, en el cual múltiples estudios lanzaron sus demos a la plataforma. Además, se pudieron ver retransmisiones en directo de los desarrolladores jugando a sus propios juegos, en las cuales se daban trucos, cheats e información sobre lore. No estoy de coña, cheats. Jugabilidad y demás. Cientos, pero muchos de verdad, juegos de todo tipo de eh, diversas categorías, lo cual estaba muy bien porque permitía a los jugadores elegir de cualquier tipo de género. No estoy de coña, cualquier. GTA Triology. El Rockstar ha eliminado GTA 3 eh, San Andreas y Vice City de las tiendas digitales para preparar la llegada del GTA Triology, por lo que habrá eh, que esperar la llegada para poder jugarlos, a no ser que, eh, que lo tengas en, en físico. Sus logros han eh, han, ya han sido filtrados por, por internet. Básicamente, al igual que la gente hace las cosas de Twitch. Eh... Razer por Genshin Impact. Razer se ha aliado con Mi Joyo para sacar una gama de sillas gaming, periféricos, alfombrillas y demás del conocido juego free-to-play de la compañía. Disponible para casi... casi ah para eh, casi todo tipo de dispositivos. Entre los destacados encontramos la silla Razer Iskur X, el ratón Death Aider V2 Pro o la alfombrilla Razer Goliathus Speed. Además, Genshin Impact se integra en THX Spatial Audio, confirmando el audio envolvente 7.1. Por último, y esto me gusta muchísimo, Razer lanza la posibilidad de crear nuestros propios accesorios personalizados. No, esto no es una broma y va a ser caro de cojones, pero bueno, tiene buena pinta. Siguiente noticia, Epic Games ha puesto en marcha un sistema de recolección de experiencia nuevo en los principales videojuegos de su casa comparable al sistema de logros de Playstation, es decir, logros que se gestionan desde la propia plataforma en vez de tener cada juego los suyos, un poco eh, rollo Steam. Con este método se podrán conseguir diferentes categorías como rangos del LOL hasta llegar a Platino y se van a transferir los logros de desarrolladores conseguidos previamente, es decir, que los logros anteriores van a seguir manteniéndose y en esta nueva en este nuevo sistema en esta nueva plataforma van a estar también estos nuevos logros unificados Pokémon GO entra al competitivo Competiciones de Pokémon actualmente De cuatro tipos, JCC Pokémon Videojuegos Pokémon de todo tipo Habitualmente suele ser el último de la última plataforma Pokémon Tournament DX y por primera Vez sí Pokémon GO Se competirá por premios, asignaciones para gastos De viaje y prestigio este año Un poco especial por las medidas de COVID Y por todo lo preparado Además se, eh, se llevarán a cabo O sea, se tendrán en cuenta Las eh, puntuaciones conseguidas durante la temporada de 2020 ahora pasables al 2022 por eh, que no se pudo hacer precisamente por covid en 2020 eh, la, eh, la última Nintendo Direct de Animal Crossing New Horizon Direct eh, es una presentación de 20 minutos eh, donde muestran a los nuevos vecinos las nuevas funciones y diversos sistemas eh, cabe destacar eh, que es la inclusión del bar o el café en el en Animal Crossing el bar Café. cafetería. También se ha presentado un DLC en el cual trabajas como eh, diseñador de, de vacaciones. De Paga Netflix. para trabajar. Correcto. Eh, mediante el cual se permite trabajar en diseño de interiores y exteriores. Uh -huh. eh, sí. Last Fighter de Super Smash Bros. Presentación del último y nuevo personaje, Sora de King, Kingdom Hearts, con diversas skins inspiradas en diferentes juegos de la saga. Eh, movimientos lo más fieles posibles a los juegos originales y también se han presentado numerosas skins, entre ellas la del Doom Slayer. A esto se le ha dado en verdad muchísimo bombo y, y el pavo ha hablado muchísimo de los diferentes ataques y tal, así que si queréis mainar Sora, adelante porque cuesta 6 pavos todo el pack y os da toda la información en 20 minutos Lo último que tenemos es el Tesura Games Connect eh, que es la primera presentación de Tesura como publisher, en la cual se han presentado numerosas Varias, y eso es algo que me gusta Numerosas ediciones físicas y especiales En 7 minutos de presentación, no es una broma Y como plato fuerte, lo último presentado Al igual que hace Nintendo con sus El Yuppie Psycho, un juego de terror Con estilo pixel art, también se han presentado Otros juegos como el Summer in Mara o el Neversong Detallito, tesura, de verdad Me encanta que la presentación sea de 7 minutos Y eso nos permite verlo en cualquier momento A cualquier hora y de cualquier cosa Ya habéis presentado cosas muy guapas, pero por favor, mejor hace el audio Por favor, por favor, de verdad ¿Alguien necesita un técnico de sonido? De Ajá. hecho, de hecho sí, por favor. Bien. Dicho esto, eh, tenemos ahora el detallito, la sorpresita que hemos comentado al principio, pero da igual, lo repetimos porque la gente puede que se la haya olvidado. A ver, sorpresa no, hay que decir lo que hay en el programa, Adelante, todos tú. los contenidos. No, presentalo. no, no, yo no voy a presentar nada porque la has invitado tú, ¿no? a ver. Vamos vale. a hablar con eh, Violeta, que como tal era diseñadora narrativa del Stories of Mara, juego al que jugamos en el Twitch. Aquí el señorito Villalba presente y yo. Eh, en verano nos pasamos el primer capítulo, tiene varios episodios. Eh, pues nos pasamos el, el primero y lo hicimos en streaming y tal y todo muy bonito. Y como tal, Violeta es diseñadora narrativa, pero en verdad ha diseñado todo el juego mmm, solicitándole ayuda a, a un compañero suyo. Así que gracias Violeta por estar con nosotros y vamos a hablar con ella. <risa>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 el revisor, mmm, pero de verdad, más fingido del mundo. Nosotros habíamos puesto en, la, en lo que era la descripción de Steam eh, «Bong with your car», en plan, puedes hacer amigos amigo de tus vecinos y, y te expresas mediante maquetas y es todo muy chulo y muy guay, ¿no? Bueno, pues eh, a, eh, teníamos que subir la build ya para poder cambiar la fecha de estreno que la habíamos puesto antes de lo previsto. Eh, entonces, yo subí una build que yo sabía que tenía bugs, porque o sea, eh, es un juego muy lineal y es como que si llegas a un sitio es muy probable, eh, sobre todo si no se ha testado bien, que fue el caso, que aún, aún quedan bugs por resolver, ¿no? eh, se te para el juego y no puedes seguir continuando jugando el juego. Pues yo al subir esa build, eh, como a los 20 minutos de juego, ya se te paraba. Yo solo sabía, porque me habían dicho, no, no pasa nada, es para verificar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 Sí, vale, había un momento gato, en el que. Pero... Es un gato. Siempre sí. siempre, siempre los confundo. Eh, pues había un momento en el que se te ponía el, el personaje así en peneje, tal cual, boom en medio de la pantalla. ¿Qué dices? Y yo me quedé yo con soy... cara de, ¿espera qué? Hostia, yo seguro que no lo conocía. Como, como Mónica cuando se te ponen delante sí. de la pantalla. Pues sí, literalmente sí, sí, sí. así. Hostia. Literalmente <risa> así. Y dije, ¡buah! Tal cual. Tal cual. Eh, <risa> Voy a tener que revisar eso porque eso no debería pasar.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 las conchas como que se están medio despegando sí. sí me hubiera encantado me hubiera encantado pues para ir ya cerrando un poco que eh, se nos está yendo un poco Uy, el tiempo perdón no no no eh, Hablo, en absoluto ¿sí? o sea precisamente esto, esto estaba todo planeado eh, <risa> directamente así un poco en resumen vende el juego al público ya está para ti Uf. vale eh, Estoy San Mara es eh, una telenovela eh,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 Se nos va con el Tecno, se nos va, se Dios. nos va, Gaiska se nos va, Gaiska ya está de viernes, Gaiska está de fiesta, ¡vámonos! Es que esto es Dios. Pod Podríamos hacer realmente... Magia. No, no, podríamos hacer un eh, Gaming Room After Hours simplemente con esta canción Literalmente, sí, y, y en bucle Contando cosas encima, nuestra vida, todo eso que estábamos contando al principio Pues contarlo al final en vez Esto al es Gaming Room, esto es una pachanga, aquí tenéis noticias pero tenéis pachanga también De hecho es lo que vende, noticias con pachanga Noticias con pachanga Gaming Room, noticias con pachanga, ¿qué más quieres? Noticias con pachanga y ahora tecnazo, ¿qué más quieres? Somos el chiringuito de los videojuegos Dios. Ahí vamos, venga ahí ¿Quieres más tecnazo? Pues, dame, dame Dame más tecnazo Venga, vamos a ir. ¿Cómo se nota que nos lo pasamos bien haciendo Dios. este programa Porque de verdad eh, <ríe> Esto es brutal, esto es brutal. Eh, Vamos a intentar para el próximo programa Ya lo digo Dejar el off topic pick al final ¿Vale? Porque el principio Ha mentira. estado un poco Ha el estado un poco es Denso para alguien que entre y diga, mmm, ¿de qué va esto? Pues igual... Pero te, sí, sí. <risa> pero te ríes. Sí, sí, te ríes. ¿Cuál es el objetivo de Gaming Room? Más que decir, ah, sí, mira, qué noticia más interesante. Y dos segundos después de estar descojonándote. No, pero yo digo al principio, porque igual tendríamos que ir un poquito más al grano al principio. Luego ya en medio... Bueno, bien, sí, puede, bien. puede. Dicho viva esto. el techno efectivamente Viva el Tecno y viva el Electro y viva el Hard y viva el Dubstep Venga, pues viva todo Así que dicho esto Como siempre agradecer a Miquel Por su trabajo en la producción Íñigo, gracias por estar con nosotros, hacer las coñas Hacer el Optopic, poner el stream Tener cuatro pantallas, toda la pesca que haces tú Ah, bueno, las cuatro pantallas En realidad no son mi mérito, son de producción eh Producción, gracias otra vez <risa> Venga, eh, Gracias Villalba por estar con nosotros Gracias por comentar las noticias Gracias por reírte con nosotros también, porque eso eso importa bastante. Y por captar las referencias que el resto del mundo no. Que es la otra. Y como siempre, también gracias a los oyentes por estar aquí escuchándonos, a la gente que está en el Twitch viéndonos, a la gente que está suscrita al Patreon, a la gente que está suscrita al Twitch también, Borja Arbosa, gracias. Eh, y a todo Cristo Íñigo me está sacando ya porque me estoy alargando Así que efectivamente tendremos <risa> más noticias Más eventos, más curiosidades Y más entrevistas dentro de Muy poco, dos semanitas, os vemos dentro de muy pronto Dentro de muy pronto Dentro de muy, pronto, dentro es, de va, muy poco va, va.